Los exámenes, ajá, y, eh, y es probable, bueno, eso ya va a depender también, de eso no lo decido yo, pero es probable que también ya, si regresáramos a clases presenciales, que los exámenes se les den también para, para hacer en casa, pero eso sí no lo sé, solo estoy especulando en ese sentido. ajá, Finalmente, si da tiempo, que normalmente siempre sí si da tiempo, se les evalúa con un examen, perdón, con un trabajo final. Aquí voy a quitar esto de examen porque eso tiende a confundirlos a ustedes. Ajá. Es un trabajo final. Ajá. Que en su momento se les van a dar a escoger los temas para que ustedes los desarrollen. Pero, y eso sí se los digo de una vez, ahorita que vamos empezando el semestre. No se trata de un trabajo de divulgación, ni, que algo que, ni de algo que ustedes sacaron de alguna enciclopedia. No, no, no. Tienen que ustedes eh, buscar un tema en el que apliquen algo algo de lo que hayan aprendido durante el curso. Por eso se les pide el trabajo hasta el final. Ajá, Porque ustedes tienen que aplicar algo de lo que aprendieron durante el curso o extender algún tema. El semestre pasado ocurrió que, que no se pudo ver bien lo de las ecuaciones eh, de la mecánica cuántica relativista y alguien se aventó a desarrollar el tema, fue muy buen trabajo, ajá, sacó 10. Entonces, algo así, si a ustedes a lo mejor les quedó la inquietud de un tema que no se vio bien, o algo, lo que sea, pero tiene que estar relacionado con el curso, obviamente, y en donde se vea que ustedes aprendieron algo del curso, ajá, que, que, que aprendieron de mecánica cuántica, aunque sea poquito, ¿sí?, eh, no sé si ustedes o los que estuvieron en la primera sesión, la, la vez anterior, cuando la, la profesora hizo mi presentación, dijo, bueno, y aquí está Mario, que también está aprendiendo mecánica cuántica, efectivamente. No, o sea, la mecánica cuántica no es algo que se aprenda en un semestre. Ajá. No en su totalidad, tampoco es para que se queden en cero, o sea, ustedes tienen que sacar algo de este curso. Ajá. Pero uno siempre está aprendiendo mecánica cuántica porque no es sencilla. ¿Sí? Entonces, eh, pero bueno, al menos algo que se vea que aprendieron del curso, se tiene que ver reflejado en el, en el trabajo final. Por eso se les menciona de, de una vez, desde el principio del curso, y yo creo que en los próximos días, la, la siguiente sesión o, o la próxima semana, ya la doctora o el doctor Luis les va, les va a mencionar algo acerca del trabajo, para que ustedes se vayan preparando, ¿de acuerdo? No que sea nada de divulgación o algo que sacaron de algún libro, o así leidito, o alguna enciclopedia, no. Tiene que ser una aplicación de lo que ustedes aprendieron en el curso. Bueno, ok. Eh, ¿Alguna pregunta, alguna duda en cuanto a, a la forma en la que van a ser evaluados? Formato de los exámenes. A ver, repito, antes de que me, de que me hagan sus preguntas, a ver, Jorge. Eh, se tiene, se va, va a ser en línea, se les va a enviar a través de la plataforma, se les va a avisar, claro, con anticipación. Por ejemplo, la próxima semana va a, ver, va a ser el primer examen, ¿no? Se les va a avisar con anticipación cuándo es el, el, el próximo examen para que ustedes se preparen y para que estén pendientes de su publicación en la plataforma. Ajá. Eh, a través de la misma, del mismo espacio del examen, ustedes van a poder enviar su respuesta, en la Tanto en las tareas como en los exámenes En el espacio correspondiente hay, eh, Se les dan las instrucciones De cómo deben enviarlo Si en PDF, si en fotos Si escrito, como sea Todo eso ya vienen las instrucciones Yo les anticipo Que eh, no importa eh, Si ustedes lo hacen a mano Y después mandan fotos No importa Siempre y cuando la letra sea clara, los cálculos también sean claros y estén en orden, ¿no? Que, que, que no, o sea, no se vale que, que no les cupo y entonces estiran una flecha y, y, y tres renglones arriba continúan con el cálculo y luego otra flecha hacia abajo. No, todo en orden, por favor. Ajá, que sea, que sea, como a ustedes les gustaría revisar un examen o una tarea. Por favor, o sea, buena redacción, buena letra cálculos claros, letra clara, por favor también, si lo van a hacer a mano y van a enviar fotos, que las fotografías no sean oscuras. ajá Algo, un, un, un tip que yo les di el semestre pasado a los estudiantes, fue que una forma en la que las, las fotos pueden salir bien, es que ustedes recarguen el papel en la pared, ¿No? Y que le dé directo la luz, porque luego la sombra del o de ustedes con su celular también entorpece un poco la visión. Y eso evita, si ustedes recargan el papel a una altura adecuada sobre la pared y lo sostienen nada más con sus deditos, sin que tapen lo que escribieron, se puede tomar una muy buena foto sin sombras de ningún tipo. Y sale muy clarita. Ajá. También en ese pasado se habló de esa aplicación de CAM Scanner. También, también se puede, o sea, y ahí sí no hay sombras, no hay nada, o sea, ustedes, si ustedes ocupan la aplicación de Camp Scanner para tomar las fotos, también es muy buena opción, ¿sí? Esa es gratuita, y de hecho también alguien, alguien comentó que creo que por parte de, como ustedes pertenecen a la facultad, creo que tienen algunos privilegios en CamScanner, ajá, entonces también aprovechenla. Ahora, si van a enviar fotos... Por favor, también que todas sean en un solo documento. De hecho, la plataforma está eh, configurada para, que, para solo recibir un documento. Ajá, no pueden enviar, si sacan 30 fotos, no pueden enviar, enviar 30 documentos, no. Todas las meten en un solo archivo, en un solo documento, aunque sean 30 o 50 las que sean, en un solo documento. Y eso sí, por favor, en formato PDF, Ajá, a mí no me interesa si le ponen portada, claro, por favor, póngale nombre al menos, ¿no? Póngale nombre y, bueno, los datos así, que mecánica cuántica, etc. ¿no? Pero sí si al menos pongan su nombre, este, yo no les voy a calificar si, si, si, si le ponen portada o que si usaron un fondo bonito, no. Eh, algo que también es importante, aunque no parezca, es la ortografía. Si ustedes tienen dudas sobre cómo se escribe una palabra, investiguenla, por favor. Ajá. Porque luego sí este, han llegado tareas pues que no se ven bien siendo estudiantes de licenciatura. Ajá. Eh, no sé, por decir algo, escriben burro con V, cosas así. Entonces, no es que les vaya a calificar la ortografía, pero pues traten de, de enviar algo, algo digno de ustedes, ¿no?, Ah, ¿qué más en cuanto a la presentación de las tareas y los exámenes? Pues creo que esto... ¡Ah! Bibliografía, por favor. Incluyan la bibliografía de donde sacaron la información, eso es muy importante, excepto si es Wikipedia, no se acepta Wikipedia como fuente bibliográfica, ¿de acuerdo? Si ustedes consultaron o consultan Wikipedia para hacer su tarea, no me digan, a lo mejor lo hicieron, pero que yo no me entere. Y los doctores tampoco. Ajá. Este, procuren no, no recurrir a Wikipedia. Sí, a ver, hago una pausa porque ya veo que hay cuatro mensajes. CAM Scanner. Ok. Ah, hola. Ay, no sé qué está pasando. Ok, el libro está en. Ah, bueno, esto ya. Dirás que esta semana. Ok, eso ya también. Ah hacer las cosas en Latte y yo tengo una aplicación, ok, bueno, eh, será cosa de que, de que se pongan en contacto con Ángel. Ah, por cierto, la otra vez, eh, y creo que, que ahora también se está hablando ya de crear grupos de WhatsApp. ¿Está bien? ¿Está bien que, que creen grupos de WhatsApp? Eh, nada más si les digo que, bueno, eso no es, si ustedes dan su, su información personal, como es, por ejemplo, su teléfono, a alguien que solo conocen en línea pues ya es bajo su responsabilidad. Ajá. Este, no, hasta ahora no ha habido problema, de hecho hasta ahora han funcionado muy bien los grupos de WhatsApp que se han creado aquí, en, en, al menos para esta materia han funcionado muy bien, pero sí les advierto, ustedes están dando su información privada este, y eso no es responsabilidad más que de ustedes, ¿sale? Bueno. Luego aquí, eh, ¿me podrías decir el nombre de la aplicación? Y aquí alguien la, la, la dijo, Cam Scanner. Muchas gracias, Leonardo. Ok. Ah, ahora, bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta sobre cómo van a ser evaluados? De cualquier manera, si ustedes tienen alguna, alguna duda a, a, a través del curso o, o ya incluso después de haber sido evaluados se vale que vuelvan a preguntar. Ok. Pero a ver, hasta ahora, ¿alguna pregunta, algo al respecto sobre las evaluaciones? Bueno, parece que no. Bueno, de las ver, evaluaciones, no, nada más un comentario breve. No sé si a alguien más le haya pasado. Este, yo estaba teniendo problemas para ingresar a Model, pero era porque me está mandando la invitación o, bueno, el registro con otro correo que no tenía registrado en la página de la facultad. Entonces, este pues checar esa parte nada más. Sí, de hecho, es que es eso, tienen que estar. Porque si ustedes. Para ver esa invitación, ¿quién te la envió? Sí, me dice que aquí eh, era de parte de Mario, la invitación. ¿La invitación? Qué raro. No, por... no, no. Ah, bueno, espera. Es, no, no lo envié como invitación, dice que Mario ha publicado algo y que tenía que entrar. Ah, claro, ya, sí. Sí, porque me ya me está, me... está registrado en Moodle. Sí, seguro es por eso. Ya, este sesión y cuenta, pero el mensaje me llegaba en un correo que no tenía registrado en la página de la facultad. Es lo que ah, bueno, ahí. es que es eso. Es que es raro. A ver, perdón, ¿cuál es tu nombre? Soy Eduardo Figueroa. Eduardo Figueroa. Ya, ah, ok, ver, ya. Ya, pude hacer, ya. Ya arreglé esa parte, pero sí es con otro correo que no era el del dominio ah, de ciencia. Okay. Sí, es, es que es eso. Ajá. Es como, yo los voy dando de alta. Primero meto su nombre. Ya, y como aparecen registrados, así los doy de alta yo en la página. Entonces, sí ha pasado que a lo mejor tienen otro correo y, y por eso la confusión, ¿no? y, y, y originalmente, a lo mejor hace ya mucho tiempo, se registraron con otro correo en la facultad, ya lo actualizaron y por eso ocurre este, este tipo de confusiones, ¿no? Pero bueno, si alguien más tiene ese problema... Pues vea, chequenlo. Yo, yo no sabría, la verdad, les soy honesto, no sabría cómo resolverlo. Porque yo los doy de alta con el correo que ustedes están registrados en la facultad. Si a lo mejor se registraron con un correo y ya lo actualizaron y lo cambiaron, chequen eso. ajá Bueno, a ver, aquí tengo tres preguntas. A mí igual, me enviaron mi correo a Hotmail. A ver, a, ah, ok, respecto a la, a la presentación. Perdón, no lo tengo muy claro. Entonces, ¿podemos las hacerlas a mano o en látex? sí. Cualquiera, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer a mano, en LaTeX, como ustedes quieran. Ajá. Tengan en cuenta que es mecánica cuántica y requiere hacer muchos cálculos. Lo pueden hacer en un editor de, de, de texto, por supuesto, como Word, como LaTeX. Claro, siempre y cuando al final me lo envíen en, en PDF. Eso sí, por favor, todo... En PDF, sea, sea en procesador de texto o sea mano, sean fotos, todo en PDF, por favor. Ajá. Eh, Mario, tengan un, un, un, ¿qué pasó? un comentario igual este, con respecto a ahorita que dijiste lo de procesador de textos. Sí. Este, a, tenemos la licencia de por parte de la UNAM para bajar este pues toda la paquetería de, de Microsoft, ¿no? O sea, Word, Excel. Y la, las nuevas versiones de, de esto Puedes escribir en Word En código de látex sí. o si a alguien le interesa Sí, de, de, de, claro, eso es muy bueno También hay una hay un programa Un paquete que se llama OneNote Que en ese Si ustedes lo, lo, lo exprimen bien Pueden escribir a mano Claro, necesitan o una pantalla táctil O, un, este, o una de esas plumitas electrónicas pero pueden escribir a mano y lo transforma también a, a, a una tipografía ya más formal, incluyendo las ecuaciones, ¿no? Entonces, pero sí, sí, sí, este, también dense una vuelta por las la paquetería nueva de Microsoft. Ajá, también es, eh, vale la pena. Ok, gracias. Eh, eres César, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias, César. Bueno... Ah, uh, ok, ahora sí, ahora sí, ¿alguna pregunta hasta lo que hemos hablado, de lo que hemos hablado hasta ahora? Bueno, parece que ya no. Bien, entonces, en cuanto a la evaluación, esto es, no le hagan caso al perfil de Grecio, y aquí está lo interesante. Bueno, aquí pueden ver que hay una, este es un video de bienvenida al curso, ese se grabó hace ya como año y medio. Ajá. Pero bueno, es, es nada más, salen lo, lo, los doctores de La Peña y Ana María. Por si no los conocen, pues para que los conozcan. Ajá, porque hasta ahora... Eh, ah, bueno, se han, sí se han, han, se han este, mostrado ante la cámara. Pero bueno, para los que no apenas se, se conectaron hoy, o se acaban de conectar, eh, pues allá hay un videíto donde aparecen los dos, hablan un poco del curso. Es un video, video como de tres minutos y les dan la bienvenida. Hay una sección de, de, de avisos, esta normalmente no se ocupa porque los avisos se les van dando en tiempo real o se les manda correo, pero bueno, ténganlo en cuenta. Y muy importante, debajo de la sección de bienvenida al curso está la sección de los libros. Denle clic. Y aquí aparece toda la bibliografía que hasta ahora hemos subido. ajá eh, A lo largo de, de este tiempo que se ha dado el curso en línea, hemos ido incrementando. La, la bibliografía del curso, bueno, a la que ustedes pueden tener acceso, y vean cómo, bueno, esta es una especie como de, de memorias o algo así, es, bueno, si sí háganle caso, léanlo, claro, por supuesto, léanlo, pero vean que eh, aquí en segundo y tercer lugar están los libros del doctor de la Peña. Este es el libro de texto, ajá, eh... Claro, por supuesto está comprimido, ustedes tendrán que descomprimirlo cuando lo descarguen. Y el que sigue es el libro de ejercicios. En este libro viene la solución de los ejercicios propuestos en el libro de texto. Ajá. A ver, les adelanto de una vez. Eh, a ver, una pregunta, ¿Sí están viendo lo que yo estoy viendo, sí, ¿verdad?, Sí. Ah, okay. sí, sí, sí, sí, sí, ok, gracias, porque por un momento tuve la impresión de que estaba hablando así de quién sabe qué cosa, pero sí, sí lo están viendo, bueno, a ver, ok, dice que sí, que sí, perfecto. Um, les adelanto, las tareas y los exámenes normalmente se sacan de, de los libros de texto, no necesariamente del libro de texto del doctor de la Peña, ajá. Entonces yo sí les voy a pedir de una vez, y está quedando grabado, no se vale, o sea, si ustedes encuentran un ejercicio que se les dejó en la tarea o en el examen, lo encuentran en algún libro, no se vale que lo copien textualmente. Ok, ya lo encontraron, ya, ok, está bien, se pueden basar en el procedimiento, pero se tiene que ver que ustedes saben de qué están hablando, no nada más casi casi copiar y pegar si ustedes lo, lo encuentran en un libro, que, se, que se, lo sacamos de un libro de texto, desarrollen las matemáticas y la física que hay ahí, y hagan interpretaciones, ¿sí? Yo me he dado cuenta, mucha, el año, principalmente el semestre pasado ocurrió, que, que pues sí, descubrían de dónde lo saqué, y lo copiaban textualmente, y era lo que me mandaban, y decían, ah, y, y entonces, ¿se tiene qué? Y me daban ahí una ecuación, bueno, ¿y de dónde sacaron esa ecuación?, no, o sea, no explican cómo del renglón anterior al siguiente se obtiene esa, ese resultado. Eso no se vale. Obvio, ellos creyeron que iban a sacar 10, no. Les fue muy mal porque nada más copiaron y pegaron prácticamente. Ajá. Por supuesto no hubo protestas porque se dieron cuenta. Entonces no hagan eso. Si ustedes hacen, encuentran un problema que ya está resuelto, no todos los problemas están completamente resueltos en los libros. Ustedes completen los pasos que faltan. Yo me voy a dar cuenta de eso. Ajá. Entonces, que se note que ustedes saben. ¿no? Por ejemplo, había, en el caso que les mencionaba el semestre pasado, me decían, entonces, ¿de aquí se obtiene qué? Y, no, y, y, y lo que no pusieron es que ese resultado se obtenía aplicando una integral gaussiana o la función gamma. ¿no? Y eso nunca lo mencionan. Entonces, se tiene que ver que ustedes saben de dónde salió el resultado. ¿Sí queda claro ese punto? Por favor. Bueno. Ah, entonces, aquí les digo, hay, hay varios libros a los que ustedes pueden recurrir. No solamente... Claro, eso, este es el libro base, el, el de Introducción a la Mecánica Cuántica. Ajá, y aquí se pueden apoyar con, con el libro de Problemas Resueltos pero hay más, ¿no? A la doctora le, mucho, le gusta mucho el, el Griffiths, yo subí el Gasiorobics porque este fue uno que yo llevé durante la licenciatura y aquí están las soluciones al Gasiorobics. Les, les digo de una vez que las soluciones de este, de este libro no corresponden precisamente a, la, a, a los problemas de este libro, estos corresponden a otra edición, son los mismos problemas pero están desfasados, entonces si ustedes van a... a a querer resolver el gaseorobics basándose en esto, tengan cuidado, chequen bien a qué problema se refiere. Ajá. Y este, este de LIM, eh, es, les va a servir, sí, pero ya para un poquito más adelante, para temas ya un poco más avanzados en el curso. Ma, ah, para, para el principio, digamos que para, como para la primera mitad del curso, no les sirve. Es como para ya casi al final del curso. También son, son problemas resueltos. Yo también les recomiendo que ya cuando empecemos a ver esos temas, se den una vuelta por este libro, el de, el de Lim, uh, porque es, les va a ser muy útil también a partir, digamos, de momento angular y todo eso. Y este libro de Sarur es el famoso libro de Shams, de mecánica cuántica, a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, y también tiene muchos ejercicios resueltos. Uh, a mí la verdad no me gusta mucho, pero bueno, lo incluí porque hay a quienes sí les gusta. Ajá. Y también digo, vale la pena que vean la parte de los ejercicios resueltos para que vayan viendo también cómo, cómo pueden ir ustedes ya también eh, atacando los problemas, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante esa sección, que ustedes recurran a la sección de la bibliografía, ajá, principalmente porque de aquí van a obtener el libro, el libro sobre el que se basa el curso, que es el, el de la peña. Ajá. Y a ver, aquí lo vamos a abrir. Permítanme un segundo. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Es más, les voy a decir, el libro está en línea. Ajá, si ustedes no pueden descargarlo, no lo pueden, eh, eh, por la razón que sea, no pueden tener acceso al libro que tenemos aquí en la plataforma, de todos modos el libro está en línea. Ajá, y es gratis. De hecho, yo así lo obtuve. Ya después lo descargué aquí en, aquí en la plataforma. Ajá. Pero bueno, este es el libro de, en el que está basado el curso. Y les sugiero que lo vayan viendo de una vez. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo, algo que quieran mencionar? No, creo que no, todo claro. Todo bien hasta ahora. Bueno, a ver, déjenme ver. Mario, um, uh, libros. Y bueno, esto yo lo puedo ver. A ustedes ahorita, los que entren, solamente van a ver la sección 1. Ajá. Esto, lo, Todo lo demás que aparece aquí ya están las secciones cargadas en mi plataforma, pero para ustedes ahorita están invisibles. Ajá. Aquí está todo lo que se va a ver durante el curso. Pero en su momento lo vamos a ir desplegando para que ustedes puedan verlo. Ahorita ustedes solamente van a poder ver hasta aquí. ¿De acuerdo? Y con eso les basta por ahora, porque tienen que empezar a participar en el foro y resolver la tarea 1. A ver, ahorita les digo algo del foro antes de que acabe la clase. Me tengo que retirar. Ok. Bueno, a todos modos la clase está siendo grabada. Ah, hay otra cosa importante. Ya después les haré llegar las ligas. Para, para que ustedes tengan acceso a las grabaciones de las clases. ajá, este, Ya sea que las descargue aquí mismo en la plataforma o que les pase luego la liga del drive. ¿Okay? Bueno, uh, Ahora vamos a ver un poquito acerca del foro. Aquí están las, las instrucciones. Uh -huh. Y para que ustedes puedan participar, vayan a esta parte, aquí a estas pestañas, a la parte que dice Responder... A partir de ahí, ustedes van a, eh, van a poder responder al foro. ¿De acuerdo? Le dan, le dan clic en responder y, a, y, y entonces se va a abrir un, un, este, un espacio para que ustedes puedan escribir. Ajá, procuren no, no extenderse mucho. Ajá. Eh, y bueno, así es como ustedes van a participar en el foro. ¿Ok? Uh, ¿Alguna pregunta? ¿Algo algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quieran saber? No sé. Las fechas eh, ya están actualizadas, ¿verdad? Bueno, porque yo he visto que tenían fechas anteriores. Sí, a ver, sí, es lo que estoy viendo. A ver, um, vamos a ver de una vez. Porque sí, si, no, a ver, ya vi, sí, este, no, febrero 15 de febrero, ah, no, sí, ya. sí, sí, sí. Eh, aunque sí de que hay, no sé por qué no se, no se borraron los comentarios anteriores Voy a checar eso A ver, qué bueno que están aquí todavía, todavía hoy no participen en el foro Bueno, todavía antes de la una no participen en el foro Ahorita voy a actualizar las fechas, voy a configurarlo eh, Y a partir de la una ya pueden participar en el foro Ahorita en cuanto se acabe esta sesión Yo voy a actualizar la, la, la configuración del foro para que ya puedan ustedes a partir de la una de la tarde empezar a participar. ¿Sale? Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo? No, justamente iba en lo último que dijiste mi pregunta. Ok, sí, ahorita voy a actualizar, voy a actualizar la configuración del foro y de todo lo demás para que no haya problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que ya por el momento es todo. Si ya no hay más, ya no hay más dudas o más comentarios. Nos vemos el próximo viernes. Eh, y bueno, pues cualquier cosa de todos modos escríbanme. Ya, ya creo que ya la mayoría tiene mi correo. Y pues escríbanme. Ajá, ya voy a dejar de. de... Bueno, ahorita ya se cierra la. La sesión, bueno, ya voy a dejar de compartir la, la pizarra, bueno, la pantalla. Pues nos vamos despidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier cosa, nos vemos la próxima, la próxima clase o me escriben. Sale ya, la mayoría ya tiene mi correo y estamos en contacto. ¿De acuerdo? De acuerdo gracias. Mucho. Bueno, no que, que les vaya que muy acuerdo, bien. Vamos, ya, gracias. Voy a grabar. Nos Estamos, vemos, sí. hasta luego. Recording stopped. Este, disculpa. ¿Qué pasó? Ah, bueno, no es tu duda. Que... Es que... Ah, ah, ah Jarez, ¿verdad? Eh... Sí. sí. Ok, dime, a ver, perdón, ¿cuál es tu duda? Este, bueno, es que no es como... Es que, bueno, yo estoy inscrito... Con usted, con, en el curso en el sistema. Sí, sí. Pero no voy a poder como tomar el curso bien este, por el horario y por que comentaban que podría ser que se haga presencial, ¿no? Si las condiciones lo permiten. Entonces